Pues nos hemos concentrado aquí, CNT y CGT, frente al Consulado de Italia, para mostrar nuestro apoyo al preso anarquista Alfredo Cospito, que lleva ya más de 113 días en huelga de hambre contra el régimen de aislamiento 41bis, un régimen de, de aislamiento similar a lo que puede ser el, el FIES en el Estado español, que es una forma de tortura. Y queremos señalar al, al Estado italiano que, que va a permitir la muerte o está permitiendo la muerte de una persona. Por lo tanto, pues seguiremos denunciando las prácticas del Estado italiano y, y llamando a la solidaridad con, con Alfredo Cospito.